Esta es, mi Redentor y mi Dios, la más dolorosa estación de la pasión. Vos os quedáis en ella, espiráis y consumáis el sacrificio. Esta es la obra del inconcebible amor que nos habéis tenido, no tanto son los clavos los que os han fijado al madero infame, cuanto vuestra caridad. Os adoro, amo, y me ligo a vos para siempre, mi divino Redentor, y suplico cumpláis en mi vuestra palabra trayéndome a vos de tal suerte que desnudándome de toda afición a las cosas de acá, no piense ya sino en sufrir por vos y morir con vos en la cruz. Oh Jesús, dulcísimo Cordero inmolado por mi salvación, que pudierais descender de la cruz a pesar de vuestros verdugos, fijadme también a mí en el bien, que pierda la vida antes que haceros morir en mi corazón. Os entrego mi espíritu, y puesto que muriendo me habéis abierto el camino del paraíso, fijadme en la mansión de vuestros escogidos, y ya no temeré nunca dejaros ni perderos. Amén.